Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y Sonrisitas Parody Y bueno, acá estamos con un nuevo gameplay Un gameplay de Garden of Banban, Un juego que, que, que me recomendaron bastante Y he llegado a ver, y llegué a ver también que otros, otros youtubers también lo subieron Y es un juego que está dando bastante de qué hablar desde hace un tiempo Es un juego en el que nosotros nos vamos a meter Para los que no lo conozcan mucho Nos vamos a meter en un jardín de infantes que a, simple vista, que a simple vista parece algo inofensivo, normal, pero que tiene muchas cosas turbias dentro y también bastantes secretos y misterios que yo, mientras voy jugando y voy editando el video, voy haciendo mis teorías sobre de qué pueden tratar los secretos que tenga el juego. Es un juego, basado, por lo que vi, basado en Poppy Playtime, pero bueno, los dejo con el video. Eh, tengo pensado cuando salga en unos días Hacer la parte 2 también Jugar la parte 2 del juego Si llega a ser free to play Así que los dejo con el vídeo y espero que les guste Ok, empezamos Voy con, con la Q pongo pausa ¿no? Ya agarré la, la tarjeta azul que estaba acá Yo ya había, vi Yo ya había visto eh, Videos de gente jugando a este juego Ahí va Tenía que poner la tarjeta azul acá para que se me abra la puerta para tener a al dron. ¿Cómo la agarro? Ahí está. Ah, tengo que buscar las... <ríe> Le voy a sacar una foto a esto. No sé si hay... ¿Por qué? A ver, espérenme. Ahí está. Le saco porque no sé si hay... Tengo que ir a buscar las baterías Porque no sé si, si hay una forma de volver a verlos Así que yo le saco foto por las dudas Por si me puede servir para más adelante Lo que yo tengo pensado hacer Es Es primero eh, Desbloquear Tanto la vent eh, con el tema Ahí está mi dron hola Acá creo que por lo que tenía entendido Creo que se abre primero ahí Primero toco este botón Left mouse Ahí está Gracias, muchas gracias Anda a tocar el botón Muy bien Espérame un segundito Bien Ok Ok Ok eh, Este juego está en inglés, así que no Les pido perdón si mi inglés es medio malo Pero, pero no puedo tocar el botón Ahí va ¿Dónde está mi dron? Ahí está. Bueno, lo que tengo pensado hacer es ir a la habitación de a la habitación violeta. Y después a la, que te, a la que te lleva a lo que es el ascensor del final. Porque hay dos... Eh, dos porque para los, que, para los que ya vieron gente jugando a este juego. Hay dos tarjetas. Por lo que yo he visto dos. No sé si hay más. Dos de los... De lo, ¿cómo se llama? De los pasajes de avión que tienen un código QR que yo mismo, que yo quiero escanear para ver que, que, que tienen. Bueno, por esa puerta me voy a llevar el cagazo de mi vida porque. Mira, ahí está. Ahí está el pájaro. No me acuerdo los nombres de los personajes, creo que era. No, no me lo acuerdo, pero. Ahí está el pájaro viéndome. No, no me. Ay, me da un cagazo. Ese pájaro. Ahí se. ahí se metió. Ese pájaro. Bueno, uy, no puedo pasar por acá. Ah, no, tengo que ir. Vení. Que venga el dron, que se me acerque. Ese pájaro uf. Ahí está, con la tarjeta azul Enciendo las luces Esa música, Dios mío Ahí, ahí está el pájaro Yo lo que tengo que hacer Para los que no sepan mucho el juego Después avísenme Ah, necesito Necesito A ver, espérate Que venga acá mi drone No puede venir acá ¿Dónde está mi dron? ¡Ah! ¡No! ¿Para? ¿Qué? ¿Dónde está mi dron? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Vení para acá Dale, no te me vayas Ahora, acompáñame Ahí Ay, qué boludo Este dron está medio, medio medio fallado Ay. Bueno, no, no voy a perder el tiempo. Dale. Despacito. No puede, No puedo ir más, a más. No puedo avanzar más, ¿no? Bueno. Lo voy a dejar ahí un rato. No, pero lo necesito para... Por lo... Creo que tengo que... Sí. Tengo que ir eh, juntando la... Primero tengo que juntar los huevos... Para dárselos al pájaro. Y de ahí... Ahí está, uno Son... Pero necesito traer al dron Necesito traer al dron para... Ahí va Tres, seis huevos Seis huevos y el... ahí está Seis huevos, había uno por acá Tengo, Hasta ahora tengo tres, no tengo que perder la cuenta No, a ver, ¿no hace falta tocar el botón o sí? Sí, creo que sí ¿Dónde está el dron? Ay, por Dios, qué dron más bol más estúpido. Se me quedó acá, ¿no? Vení para acá. Ay. Vení. Despacito. A ver, que vaya derecho Ahí va, bien, bien, bien, bien bien. Vení, vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení para acá Creo que primero tengo que darle Los seis huevos al pájaro Para que me dé la tarjeta amarilla Para, para que me permita romper el, vi, el vidrio ese Porque creo que sin la tarjeta no lo puedo romper Así que tengo que traer al dron Para acá Vení vení para acá Wolf muerto Inteligencia artificial cero Voy a fijar a ver cuánto voy de bien No no no no no no te vayas Bueno vení vení vení vení vení Acá al medio No se, se re despistado el dron acá igual Tranca Vení para acá Ahora viene para acá y yo lo mando directamente al botón para que me dé... Creo que me falta ese huevo y... Ah, no. Acá hay otro. Justito. Acá, acá encontré... Creo que ya son los cinco y me falta... ¡No! Pero no puedo agarrarlo. No, no. ¿Dónde está? Vení, vení, vení. Vení. Ahí está. El botón, al botón. Ahí está. Está medio bugueado esto. Está bugueado. Ahí está, está bugueado el juego. Vení, vení. Está, no, me anda como medio trabado, pero igual. Voy a ver que toque el botón. Dale. ¿Por qué no toca el botón? Vamos, bien. Dos horas, dos horas para que me toque el botón, dale. Ahora, creo que ya son seis. Se lo voy a dar al pájaro, que me da un... Ya lo miro así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya está. ¿Qué es esto? Ahí está. Déjame agarrar. Your reward at the month. Tu recompensa del mes. Bueno, ahí está la tarjeta amarilla. Ahora, vault eh, pit closed. Tengo que ir a buscarla, a ver que venga el dron acá conmigo. Vení para acá. Ahí. ¿A dónde lo mandé? Vení para acá. Vení. Vení, vení, vení, vení. Bien. Checar acá. Bueno, despacio... Uy, tiró una silla. Ahí está, despacito. Ahí va. Bueno, ya rompió el vidrio, así que lo voy a llevar para acá. Bueno. Vení, vení, vení. Toca. Toca el botón, por favor. No seas tan bruto. ¿Qué? ¿Ahí no puedo tocar el botón? No. Creo que necesito... ¿Cómo hago para abrir esta puerta entonces? Ah, para. Creo que era... Ahora sí. Me asusté. Tengo que poner la tarjeta amarilla y de ahí... Que me toque... Ahí va. Ahora abro esta puerta. Distra... Distracción artículo 1. Ok. No entendí. Bueno, ahora con este martillo yo voy a romper las maderas y voy a buscar... Mi objetivo en esto es, es eh, conseguir los dos, pas los, dos pas los dos pasaportes de avión. Para eso primero tengo que ir a la habitación violeta. Y después a la del final, así que... Vení para acá. El pájaro este asqueroso me va a perseguir y yo me voy a llevar el cagazo de mi vida. Vení. Vení, vení, vení, vení, vení, vení, Voy a escanear los QR de los pasaportes y voy a ver qué dicen. Dale. Vení, qué pesado. Uh, qué... Tiene que ir recto, no. No se puede chocar con nada, bueno. Ah, yo tengo acá igual. Ah, tengo que primero activar esto. Ahí va Y después, venir para... Acá. Ya activé el ascensor, tiene que bajar Bien. Uh. Bueno, el dron no me va a seguir Ahí va, para saltar Ahora voy... Ay, ah. ah, el ruido ese Se, Mira, Esas huellas te dan a entender Que el pájaro puede trepar por las paredes no me quiero imaginar si te llegas a caer qué puede pasar Ahí está el pájaro El pájaro asqueroso Bueno, ahí los colores ya me los sé de memoria Así que Ay, Voy a sufrirla, voy a sufrirla Dios, ese ruido Bueno, acá primero A ver, acá hay un papel Que le voy a sacar una foto porque creo que tenía Algo que me puede servir Es una canción No sé qué mierda es Ahí está Porque no, no hay forma de ver inventario No hay nada ¿Qué es esto de acá? Ah, no, es la luz el... Bueno, a ver Voy a tratar de agarrar el huevo Ese este, Que está ahí Me va a costar, pero Bueno Después de, va después de varios intentos Ya lo pude agarrar Así que ahora voy a volver Y se lo voy a dar al pájaro sucio Y después Voy a tener que subir bien a la silla Ahí está Ay, me llevé el cagazo de mi vida. A ver. Uy, bueno, el, el dron no va a ir hasta allá. Pero bueno, ahora voy a utilizar el, el ascensor para ir para allá y darle el huevo al pájaro para que me dé la tarjeta violeta y que pueda ir a la habitación donde está uno de no sé cuántos hay, pero uno de los pasaportes para que yo pueda escanear y ver qué onda, porque me da una curiosidad de la. Ahí va, ahí está el pájaro sucio. No sabía que hacía ese ruido cuando le daba los huevos Bueno, este... No sé qué problema tiene este dron, que no... Uf, qué sé yo... Vení para acá No quiere ir, no quiere ir Ahí va, anda para allá Cuida. Siempre se choca con algo, es estúpido Bien, bien, bien, bien, bien. Anda, quédate ahí, quietito. Bueno, séptimo huevo. Ahí está la tarjeta, pero no puedo. Ahí está. Gracias. ¿Es ¿Qué reclama tu recompensa del mes? Dice. Bueno, entiendo un pito. Pero bueno, ahora voy a ir a la habitación y voy a escanear el código. Acá está. Pero esta es la sala que nos aparecen. Yo todo esto lo sé porque ya vi varios, varios gameplays de este juego, así que... Pero me da curiosidad el tema de... Acá está. El tema de los papeles estos y de los pasaportes. Yo primero le saco una foto y después lo escaneo. No sé qué quieren decir. Ahora voy a escanear el código QR y le voy a, a dejar la imagen. Bueno gente, me acaba de aparecer un texto, lo voy, a, lo voy a poner por acá en la pantalla, me acaba de aparecer un texto. Eh, yo ya había escaneado, yo ya había escaneado el, el código QR de la tarjeta del, que está cerca del final, pero esta no. Me apareció un texto que dice, en verdad duele en inglés, no sé qué quiere decir. Bueno gente, mientras editaba el video me puse a pensar sobre el tema de los pasaportes. Y tengo una teoría que no sé si puedo, estar, puedo llegar a estar equivocado o... O ya hubo gente teorizando sobre, este, sobre esta parte del juego. Pero no, yo no lo mostré, pero al principio en la intro del juego habla sobre unos padres que buscan a sus hijos desaparecidos en ese, en, el, en el lugar, en el jardín. Así que teniendo en cuenta que el texto del código QR decía en verdad duele, yo, me, yo pienso que a lo mejor el nombre de la persona que figura en el, en el pasaje puede llegar a ser de, de un padre de uno de los chicos que se perdieron Así que nada, les paso la teoría Bueno, esto lo, lo encuentran escaneando El QR de esta, de esta tarjeta ¿Cómo, cómo ¿No hay una forma para verlas de nuevo? No, no, no, no. Las, las, las computadoras no se pueden encender No, no Bueno, bueno no Uy, No hay nada más escondido Por lo que es... yo sé No quiero perder tiempo acá buscando No hay nada Bueno, ahora vamos a ir al, al final Así que me van a ver sufrir acá de lo lindo. A ver. No, no, no, no, que no. Que quédate ahí, quédate ahí, no te vayas. Bueno, vení, vení, vení. Necesito mi dron Necesito mi dron cerca. Ahí va. Bien despacito. Esto ya lo, lo, lo de atrás. Lo de ahí atrás ya lo accioné. Este botón lo puedo apretar fácilmente. Que es para cuando llego al final que el pájaro se caiga. Ahora viene. Ahora viene lo, lo, lo difícil. Lo difícil. Lo difícil. Lo difícil. Esta parte a mí me da un miedo. Si yo a perder o algo... Me voy a llevar el, el cagazo de mi vida. Esa puerta no la... No, creo que la tenés que... Sí. Esa puerta... Sí. Uh, no. Necesito mi dron. Que venga para acá porque necesito qué tonto que soy necesito, lo necesito para tocar ese botón bueno no, bueno, voy a tener que traerlo esperemos un segundo bueno, a ver, ya tengo, ya tengo el dron acá, lo traje de vuelta, para después usarlo para tocar el botón no salió en la grabación, pero tratando de traerlo para acá, me subí al ascensor y me caí, me pegó un susto pero bueno, ahora estamos... A ver, acá no hay nada. Tengo que poner los, los colores de cada uno de los personajes... Que me los acuerdo de memoria. Dos. No. ¿Qué? No, no, el dron no. Anda, no, no, no, no. Me olvidé que el clic eh, Izquierdo es para el dron. Este es verde. Voy a tardar un poco acá. Bien. Bueno, no, no... Lo toqué, toqué el botón sin querer, no pasa nada. Este es rosa. Ahí está. Este es azul. Ahí va. Y este es... Fua, esto, esto va a ser difícil, ¿eh? Naranja. Abrime la puerta. ¡No! ¡Guarda! Tengo que apretar ese botón. Ahora viene el pájaro ah, ah, ah. Hijo de puta Pájaro, hijo de puta Acá no, no, no, no, no, por favor no, Me voy a pegar un cagazo, eh Ay, fuá Encima tengo el coso fuerte Ay, papá, papá, papá Ay, papá, ayuda. Ayúdenme Perdón, soy un cagón, ya lo sé Vení para acá ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó! Pensaba que me iba a agarrar. No, no, no, no. Es que sí. No, bueno, se cayó. Lo bueno es que se cayó, se cayó. Fu qué, Dios mío, me pegué el... No, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé que soy un estúpido, ya lo sé. Ya lo sé. Pero no pasa nada. No pasa nada porque... La, la parte más jodida, digamos, ya... Bueno, el final ahora va a ser horrible, pero... Chao, se cayó Chau pájaro Lo pasé el, el primer intento La primera vez que jugó el juego y Fuá Vamos el estúpido Tengo que... Tiene que venir para acá Ahora bien que venga para acá Bueno, al menos ya el... Fue al pájaro asqueroso Me lo saqué de encima Uy, oh, dale, estúpido. No sé si voy a necesitarlo para tocar otro botón después. No, no me acuerdo esta, la parte. Bueno, al menos ya tengo la tarjeta del final. No, no, sé, no, no, no entiendo qué quiere decir el, el QR del, del boleto. Del primer boleto que agarré, que es en verdad duele. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? No lo sé. Que no puede avanzar el... Yo hago así. Que venga para acá. Ahí va. Allá, allá al principio no habrá nada. Espero que no haya nada. No tengo ni, ni, ni ganas de acercarme ahí. Dale, estúpido. Es que te, cuando te agarra el pájaro... Yo he visto videos. Es un screamer horrible. Por eso me dio tanta iba a sufrir como... Ya de por sí me dio un cagazo el haberme caído del, del ascensor. A ver si acá no hay... Nada nuevo por acá, ¿no? ¿Hola? De curioso quiero saber. Este es el mismo. Este es el mismo que agarré la otra vez. Lo voy a escanear. O será otro. Worldly Mason, it's really hurts, ah, en verdad duele. No sé a qué quiere. Sí, es el mismo. En verdad duele, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje tendrá? Bueno, y si nos vamos acá, que está cerca del final. Sí, yo creo que voy a necesitar el dron para, para, ¿cómo es? Para... Eh, ¿Cómo es? Para tocar el botón de la, del ascensor Es que horrible Ahí para acá? Es pesado manejar esto, che Se movió la silla Uh, pero qué... Ay, Dios, me pudre sinceramente este dron de mierda Bien, ahí enderezado Ahora quiero revisar acá. Acá está el otro pasaporte. Pero no hay nada más. La compu no se puede encender. Nada. Ahí va. Acá está para poner la tarjeta. Vení para acá. A acá está. Acá está el otro... Les voy a dejar la imagen. Acá está el otro pasaporte. Que si escaneó el QR me envió un link. Que tiene una frase. Que media... Sí, media, media rara, pero... No entiendo qué quiere decir Dice, a ver Dice, llegaste al, al Jumbo Josh Long Que no sé qué es No sé pronunciarlo Aquí es donde Jumbo Josh y, y sus hermanos Vienen a descansar Los invitados, no invitados generalmente eh, Se vuelven papilla Pero parece que te has esforzado mucho Para llegar a este lugar por, por, por la presente Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Pon música relajante, come Un poco de pastel y haz amigos no entiendo, o sea Qué querrá decir Pero me dio curiosidad Me dio curiosidad saber qué Qué se obtenía escaneando esos QRs, y no sé si habrá más QRs oh, Ya pudre este dron asqueroso Ahí va Bien, bien, bien, bien No hay más QRs por acá No, por estas cajas Puedo mover las cajas Pero no hay nada no hay nada Acá ¿Qué es esto? ¿Un televisor? ¿Qué es? ¿Lo puedo encender? No, no lo puedo encender Bueno, que me acompañe el dron de paso Uy, para Ahí va No, no Me equivoqué de botón Soy un estúpido Ahí va Bueno, acá va a ser feo Ah, tengo que tocar el botón Ahí va Ahora sí, toca el botón Ahora viene el ascensor Y ahí terminaría la primera parte A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver No hay una forma de escaparse. Si ahí termina literalmente No, no, no, no No no te vayas a caer, estúpido Ahí va No te vayas a caer, ¿sí? Vení para acá, dron Quédate conmigo, no jodas Ahí se viene lo, lo, lo feo, ¿eh? Se viene lo feo, lo jodido. No hay, no, hay otra, no hay otro final, es esto nada más. No hay otro final, es solo esto. No hay una manera de escaparse. ¿sí? Hola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, no, no, me puedo escapar! Ah. Y Y termina termina. <ríe> Nada más, no, Thanks for playing, wait, please. Ah, va a seguir en la segunda parte. Sí. Ahí terminaba. Creí que podíamos ir a más. Bueno, gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este gameplay de Garten of Bam Bam de un juego de terror que hacía mucho que no subía juegos de terror al canal. La última vez que subí uno, creo que fue hace como 4 o 5 años, más o menos. Nada, denle like al video si quieren que siga jugando, que siga jugando en la segunda parte cuando salga y si llega a ser free to play seguramente la suba, si este video tiene bastante apoyo. De paso comenten en la pestaña comunidad de, del canal, eh, que, que sabe, si, si les interesa eh, todo lo que es el lore y los secretos que pueda tener el juego, si ustedes ya conocen o saben o quizás saben cosas sobre el juego y lo que pasa dentro de ese lugar que yo no sepa, eh, sus teorías y demás... Así que suscríbanse al canal si son nuevos eh, y les gusta mi contenido si es la primera vez que me ven. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye.